para nosotros como gobierno local ha sido muy valioso poder formar parte de esta iniciativa desde el 2015 eh, de ahí en adelante, además de ser el reporte de las acciones que venimos realizando en mitigación y adaptación nos ha permitido proponer proyectos eh, de interés para el cantón y también para la provincia en temas de reducción de gases de efecto invernadero y así también nos ha permitido conocer diferentes iniciativas en otros sitios con problemáticas muy similares eh, yo veo como una gran oportunidad para poder tener ese enfoque a nivel global y, y poder ganar como aliados en las acciones que estamos realizando a nivel de adaptación e integración del cambio climático.